Hola, en este video veremos la manera de crear actividades en Flippity.net utilizando el modo Google Sheets. Antes quiero recordarte que Flippity es un sitio web que entrega varias alternativas para crear contenidos educativos de una manera fácil y gratuita. Este nos ofrece dos formas de trabajo. Una es el modo Quick and Easy, es el modo más sencillo. Y, la, y el otro modo es el modo Google Sheets, en el que se configuran elementos más específicos que mejorarán la presentación y funcionalidad de la actividad que vamos a desarrollar y de este vamos a hablar en este video. Para emplear el modo Google Sheets es necesario tener una cuenta de Google y cuando vamos a crear un recurso en este modo de creación debemos hacer una copia de la plantilla que, que genera Google Sheets. Esta va a quedar almacenada en nuestra cuenta de Google Drive. y Por esta razón te recomiendo cambiar el nombre del recurso para facilitar la posterior identificación y modificación en caso de que sea necesario veamos entonces por medio de un ejemplo la manera como se crean recursos en el modo Google Sheets para empezar debes ingresar al sitio www.flippity.net es recomendable el uso de Google Chrome aunque puedes usar otros navegadores web ahora vamos a buscar el recurso llamado Flippity Timeline que ofrece la posibilidad de crear una línea de tiempo útil para representar hechos históricos con enlaces a sitios web de referencia imágenes o videos, cada recurso tiene dos opciones, el botón demo o demostración que permite una previsualización del recurso y el botón Instrucción o instrucciones que permite iniciar el proceso de creación de nuestra línea de tiempo, te recomiendo no traducir el sitio hasta no elegir el recurso que vas a trabajar para mejorar la visualización de estas opciones, ahora vamos a dar clic sobre el botón instructions. Al ingresar te encontrarás con el modo Google Sheets y las preguntas frecuentes. Leemos las instrucciones antes de continuar. Estas se encuentran en inglés, pero podemos traducirlas con el traductor de Google, del navegador de Google. Son cuatro pasos importantes. El primero nos pide que hagamos una copia de la plantilla utilizando una cuenta de Google y nos muestra algunas indicaciones de, de edición. El mes y el día son opcionales, estos datos deben ser numéricos y serán visualizados en orden cronológico. También nos recomienda que debemos darle nombre a la hoja de cálculo y que debemos tener en cuenta que no se puede modificar ningún dato que está en las celdas con fondo azul. El paso 2 nos muestra cómo publicar nuestra línea de tiempo una vez la hayamos terminado. El paso 3 nos muestra cómo obtener el enlace de visualización de la línea de tiempo. Y el paso 4 nos invita a compartir nuestra creación. También es importante que leamos las preguntas frecuentes, porque esta sección nos da indicaciones adicionales que nos van a ayudar a mejorar la línea de tiempo. Por ejemplo, cómo agregar imágenes, cómo debo hacerlo, cómo agregar videos y algunos enlaces a otros sitios web o documentos de Google. Bueno, ahora entonces vamos a darle clic en la frase resaltada en color amarillo "distinct Plate o esta plantilla. Después damos clic en el botón azul, Make a Copy, o hacer una copia. Si aún no hemos ingresado a una cuenta de Google, nos envía al sitio para ingresar. Eh, si ya lo hicimos, entonces nos lleva directamente a la hoja de cálculo que acabamos de copiar para agregar los, los datos de la línea de tiempo. Una vez ingresemos, veremos unos datos precargados con los cuales muestra el ejemplo del recurso. Procedemos a borrarlos para ingresar los datos que llevará la línea de tiempo nuestra. Recuerden no borrar o modificar la fila que tiene un fondo azul. Después, agregue el nombre a la plantilla para buscar más fácilmente en Drive esta y así modificarla o eliminarla en caso de ser necesario. Luego entonces vamos a ingresar los hechos históricos a la línea de tiempo teniendo en cuenta lo que se solicita en cada una de las filas de esta hoja de cálculo. Las preguntas frecuentes que ofrece el recurso nos entregan recomendaciones para aprovechar de una mejor manera las capacidades del recurso didáctico. En este caso, recomendaciones para agregar, agregar imágenes, que te recomiendo las alojes en un sitio web y desde allí tomes el enlace de estas. Recomendación entonces también para crear videos y para crear enlaces. Una vez ingresamos toda la información a la plantilla, debemos publicarla para obtener el enlace del recurso. Para publicar el recurso, damos clic en el menú Archivo, luego en Compartir y después en Publicar en la web. Nos aparece una nueva ventana. En esta nos aseguramos de que esté seleccionada la opción Volver a publicar automáticamente cuando se hagan cambios. Que esté seleccionado que tenga un chulito. Entonces, siendo así, damos clic en el botón verde Publicar y cerramos la ventana. Recordemos que los cambios realizados al documento, después de haberlo publicado, podrían tardar entre 4 y 5 minutos para estar disponibles en el enlace de publicación. En la parte inferior de la plantilla veremos tres hojas. Una es Timeline, en donde modificamos los datos de la plantilla. La otra es Options donde comúnmente hay diferentes opciones para configurar el recurso y darle algunas modificaciones importantes, si es nuestra decisión y si lo deseamos. Y la otra hoja es Get the link here. Es en este lugar donde obtendremos el enlace web en el cual quedaría publicado el recurso creado. Una vez copiado este enlace lo podemos compartir y es único para este archivo. Esto quiere decir que si hacemos alguna modificación al eh, a el recurso, el enlace no cambia y se actualiza automáticamente. En algunos casos, como lo dije previamente, estas actualizaciones pueden demorar aproximadamente entre 4 y 5 minutos. Finalmente, damos clic en, en la opción Get the link here para entonces copiar el enlace del recurso creado y de esta manera lo podemos compartir con los estudiantes por las diferentes plataformas digitales que usemos con ellos. En este video vimos la manera en la que se puede usar el modo Google Sheet de Flippity, es una forma sencilla para crear recursos didácticos para nuestras clases, y les recuerdo que este modo de uso es similar en la mayoría de actividades que ofrece Flippity en este modo de edición.